una herramienta que es un complemento excelente para muchas de las labores de la carpintería porque sí, muchas veces necesitamos o remover material o aspirar material y es muy práctico tener una aspiradora sopladora como la que vas a ver en este video. Pero primero quiero saludar a todas las personas que apoyan este canal y que además hacen posible que cada día haga más y mejores videos para todos ustedes los amantes de la carpintería que me visitan en cada uno de mis tutoriales que son totalmente gratuitos porque muchas personas han entrado ya a Patreon.com slash Domingo Freire, donde tienen cuatro niveles de membresía con los que además de tener acceso a mucho material que creo exclusivamente para esos miembros, pues vas a tener la posibilidad de ayudarme a hacer mucho material gratuito para enseñar carpintería a través de este canal. También quiero invitarte a que conozcas más acerca de mi trabajo fuera de este canal entrando en mis redes sociales, donde me encuentras como arroba grupo creativo EFE. Y también quiero dejarte en la caja de descripciones la dirección web de Promaker Tools, que es promakertools.com, donde vas a conocer mucho más acerca de estas herramientas y además sobre su famosa garantía PX2. Cuando adquieres una herramienta eléctrica Promaker, cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2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 presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Lo primero que podemos ver en la sopladora aspiradora de Promaker es que tiene una potencia de 400 vatios y 35 amperes. Bueno, te confieso de una vez que creo que esta herramienta a quien va a ser más feliz aquí en el taller es a mi esposa porque es la que siempre está pendiente que todo esté muy pulcro. Y lo primero que podemos ver por acá al abrirla es que el empaque viene muy compactado para que realmente no reciba golpes en el traslado porque esto es muy importante cuando una herramienta coincide bien con su empacado en cuanto a tamaño y dimensiones pues evitamos que en los traslados tenga este tipo de movimientos que podrían dañar nuestra herramienta así que ProMaker 20 puntos nuevamente por eso vamos a ir sacando por acá nos encontramos la boquilla de aspirado o de soplado y por acá está la bolsa recolectora de lo que vayamos a aspirar. Aquí saco mi herramienta y tengo por acá algo muy importante que siempre te digo que no debes dejar de leer. El manual de instrucciones y de una vez vemos que Promaker nos manda por acá los carbones que tendremos que sustituir cuando ya le estemos dando bastante uso a esta herramienta. Por aquí vienen. vamos a dejar esto por acá y vamos a ir sacando nuestra aspiradora sopladora. Muy importante que manejemos nuestras herramientas cuando las estemos movilizando cuando le estemos colocando los accesorios desenchufadas. Cuando lo vamos a usar es que vamos a enchufar nuestra herramienta y aquí podemos ver los dos accesorios que nos trae la herramienta, que son la bolsa recolectora y la boquilla aspiradora o sopladora, porque te recuerdo que tenemos dos funciones. Por acá siempre entrará aire y la función de expulsar el aire estará en esta parte de la herramienta. Por lo tanto, si vamos a utilizarla como sopladora, colocaríamos la boquilla en esta parte, la insertamos y le damos un pequeño giro para que quede fija. De esta manera, entrará aire por aquí cuando el motor lo succione y botaremos por aquí el aire para utilizarla como sopladora. En cambio, si la vamos a utilizar como aspiradora, cambiaríamos la boquilla, la colocaríamos en esta parte porque es donde ingresaría el aire y sería botado por acá. Por lo tanto, necesitamos colocar acá la bolsa recolectora para utilizarla como una aspiradora. Algo interesante de esta herramienta que nos ofrece ProMaker Tools es que tenemos acceso a poder utilizarla con seis velocidades diferentes. Aquí vemos que está en mínimo y podemos ir cambiando a la velocidad 2, 3, 4, 5 y hasta 6, con lo que iremos incrementando su fuerza según vayamos aumentando el nivel que estemos requiriendo en nuestro trabajo. Por acá nos vamos a encontrar algo que es lo más básico en la herramienta que es cómo activarla, que es con este gatillo que encontramos en esta parte y ese gatillo lo podemos fijar con el botón de bloqueo ¿qué quiere decir esto? que si vamos a estar soplando algo zzz, muchísimo tiempo, pues no tenemos que estar apretando todo el tiempo el gatillo, simplemente apretamos el gatillo y apretamos el botón de bloqueo y podemos soltar este botón y seguirá funcionando nuestra herramienta cuando deseemos apagarla, simplemente apretamos el gatillo nuevamente y se desbloqueará y quedará totalmente apagada aquí vas a ver el ejemplo que yo considero más típico en un taller de carpintería. Que va a ser cual? Que cuando estemos aplicando barniz necesitamos que la superficie esté totalmente limpia, libre de polvo y de viruta. Por eso yo hice esta simulación y cubrí con viruta y hacer toda la superficie de mi banco de trabajo y de una madera. Y vamos a comprobar como con nuestra sopladora, vamos a probarla en varias velocidades para ver qué tal rinde para dejarnos esta superficie limpia lista para trabajar. Aquí pudimos ver que en la velocidad 2 podemos controlar el no levantar demasiado polvo, que eso es una gran ventaja de la herramienta de ProMaker, que al tener varias velocidades no nos obliga a soplar todo exageradamente, cosa que es muy importante cuando no queremos levantar polvillo o levantar partículas de pintura cuando estemos trabajando con aerosoles o algo por el estilo. Pero como también nos gusta divertirnos en este canal, vamos a probarla con la máxima fuerza de nuestra herramienta. La ponemos en la máxima velocidad y vamos a ver cómo sopla esto, toda la serrín y la viruta. Y vamos a probar colocando nuestra boquilla y nuestra bolsa recolectora para utilizar la función de aspiradora. Estoy utilizando la máxima potencia. Como hice todo este reguero, ahorita me toca aspirar todo. Pero gracias a Dios tengo mi aspiradora sopladora ProMaker y la voy a utilizar para recoger todo el desastre que hice. sabe que sus trabajos requieren pulcritud y limpieza en el taller y para ello tu aliado indispensable va a ser esta sopladora aspiradora. Recuerda que soy Domingo Freire, este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna. Recuerda darle me gusta, compartir y comentar a este video y además suscribirte. Yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video.